Este es Bill. Bill es ingeniero informático y acaba de comenzar sus prácticas en una oficina. Bill está trabajando en un proyecto y... ¡Espera, espera, espera! ¡Para el vídeo! Vamos a ver, Bill. ¿Cómo es que tienes todo así? ¿Acaso no sabes que el planeta es de tubos? ¿Ni siquiera te preocupa la energía que está consumiendo ese monitor encendido? ¿Sabías que cada hora que tu ordenador se mantiene encendido... ¿Emite entre 52 y 234 gramos equivalentes de CO2? Y por si esto no fuera poco, si lo apagaras alargarías la vida útil del mismo y evitarías 2,3 kilogramos equivalentes de CO2 al año. En fin, continuemos. ¡Para el vídeo! Pero, ¿no ves que tienes una basura justo al lado tuyo? La mayoría de la basura generada no es correctamente procesada o es quemada de forma no regulada incrementando la polución ambiental y, en definitiva, afectando a la salud de las personas. Continuemos. ¡Bill! ¡Pero! ¿No te ha quedado nada claro? Primero el monitor encendido todo el día, después el aire acondicionado a tope y luego las latas... ¡No me vengas con esto ahora! El papel se produce con árboles y a día de hoy el 80% de los bosques han sido destruidos o se han deteriorado irreparablemente. Por lo que solo te voy a decir una cosa. Recicla, ¿vale? ¿Te ha quedado claro? Hoy Bill ha aprendido una gran lección. Con unas pequeñas acciones se puede cambiar el mundo que nos rodea. Sé como Bill. Y créditos.